Melón y Melames trabajaban en un campo de golf Melón recogía los palos y Melames las pelotas ¿Qué más mi hermano? ¿Cómo están esas hallacas? Melón y Melames también vendían perros calientes Y se distribuían el trabajo así